Para empezar, Martín, te, te agradezco que te hayas animado a, a meterte en esto, ¿eh? en este experimento del color plan y bueno, contanos vos ahora. No, olvidate, lo primero que te digo que es espectacular, en serio te lo digo, no había tenido la oportunidad de hablarlo con vos, pero sinceramente está bárbaro el plan y es, es, te sirve clase a clase, o sea, lo digo de todo corazón me vino bárbaro y, y no, lo, estoy muy retrasado, me encantaría poder estar al día y haber podido participar en las clases, pero por suerte eh, lo armaste y está la posibilidad para gente que labura bastante en set de poder cursar de manera offline y a, al ritmo que pueda porque los rodajes son de muchas horas, eh, intento meterme y y cursar, eh, y obvio que cuando termine es, esperaba dar una evolución, pero bueno, dio esta situación ahora, así que aproveché y me conecté un toque, pero estoy literalmente en el set, o sea, mira estoy acá, ahí está el carrito, y estoy filmando, eh, así que nada, aprovecho acá entre toma y toma para mandar un saludo. La verdad que las clases, digo, a mano offline que sentás, las estudiás y funcionan, funcionan perfecto, digo, están ta, bien. Fue un descubrimiento. Yo hago fotografía eh, fija y siempre estuve ahí con el temita de, de, de post que algo, no sé por qué siempre me llamó la atención, siempre quería meterme en el tema. Decidí hacer el curso eh, después de investigar mil millones de cosas eh, de otros cursos y, y bueno, por referencias y cosas que encontré en Internet dije, bueno, vamos por este lado. Eh, fue una sorpresa porque sí me abrió la cabeza de una manera que no, no, no creía que iba a pasar, no esperaba ver todas las cosas que vi. En especial cuando fue la parte del examen, en mitad del curso, creo que eso estuvo muy, muy interesante porque como que en muy poco tiempo volví a hacer todo el curso de nuevo, ver todos los videos nuevamente, y eso fue como wow, o sea. La... <risa> o sea que estuvo bueno, digamos, hacer una evaluación intermedia. Fue, fue lo mejor, fue lo mejor, porque el, el tema fue que, personalmente, eh, dije, ¿cómo voy a hacer para ver todo esto? Responder cinco, creo que eran cinco preguntas o algo así. Y dije, pero son cinco preguntas. Eddie, llevó, cada pregunta me llevó un día y medio dos días. <risa> sí, no, no. era una locura, una locura. Me miraban acá y me decían, pero... ¿Qué vas a mandar un cohete a la luna? ¿Qué estás haciendo? No, no, no, ustedes no entienden lo que está pasando. El curso está perfectamente estructurado, está, la información es brutal, me imprimí todos los manuales, los tengo aquí, los leo. Eh, hay muchas cosas que me quedo así, pensando, y yo, de qué me están hablando, pero es volver a ver y entenderlo, ¿no? Pero sí puedo asegurarles que de una semana antes a, de empezar el curso a hoy, no, mi, mi cabeza se llenó de información de una manera que nunca creí que iba a pasar. Eso me parece buenísimo. Mauro y yo estamos coordinando todo lo que sería la producción técnica de nonstop hace un tiempo largo. Así que, bueno, estamos... Un montón de cosas de lo que veníamos hablando. Nosotros ya las, las habíamos sufrido. A veces queríamos hacer preguntas como... Estamos chocándonos con un problema de la diaria. Tampoco queríamos interceder en lo que era el, el plan del curso, pero nos moríamos por hacer preguntas específicas que no daban. Eh, pero bueno, trabajamos para, para Disney, eh, ahora para Plataforma Star Plus, Disney Plus, Nachio, eh, Así que nos vino excelente para seguir formándonos, que somos dos animales de, del conocimiento. Hicimos el curso juntos. Eh, fueron, fue tremendo, porque los dos somos muy manijas y cada vez que llegábamos nos decíamos, ¿viste la clase? No, bueno, veamos la hora. Entonces nos tomábamos una hora, dos horas para ver una parte en el laburo, tratábamos de avanzar y llegábamos con todo visto. Llegó un punto en el que era tanto el caudal de material y el laburo que también nos pasaba por encima que medio que empezamos yo más a cursar offline. Eh, pero en un momento dije, necesito terminar, que todavía no, no lo hice, para volver a arrancar porque me di cuenta que la cantidad de información que estamos metiendo, para mí, es imposible meterla en un año, ni siquiera. Esto es de acá al año que viene, verlo y verlo y volver a probar, y ahí es cuando realmente lo vas a asimilar y va a ser como, como respirar, ¿no? O sea, va a salir naturalmente. Hoy estábamos hablando de, che, ¿qué vendrá de, de la especialización de software? Dijimos, no, bueno, hay que meterse en lo que menos sabemos, bueno, a ver qué onda Nuke, qué onda esto, ahí como... Ya estamos pensando en esas cosas. Qué locura nos metimos aquí, porque en las dos primeras semanas... Y, y te digo que siento un alivio, porque veo que no fui el único. Yo estaba preocupado, le decía Andrea, Andrea, wow, esto está complicado, no voy al paso. Yo vengo del mundo de las noticias y en los últimos años he trabajado como eh, editor de documentales y yo estoy radicado en Miami y estuve buscando pues entrenamientos, cursos, eh, mejorar un poco la calidad del trabajo, ponernos al día, aquí en Estados Unidos, y hay mucho en inglés, muchísimo, en todos lados, pero me, cuando vi que esto estaba en español, yo dije, wow, esto sí me, sí me cuadra, porque eh, es, mi, es mi lengua materna, uno se defiende, habla un poquito, se comunica, pero eh, no sabía que había este nivel de enseñanza de eh, esta rama de los DIT y del de, de color, el manejo de las imágenes. Por ejemplo, el trabajo que se hizo con el chequeo de las cámaras, cuando se trabajó con la red y se hizo la comparación de las cámaras, eso fue bien complejo, bien a nivel de... Yo sé que tú estabas preocupado para, para que llegara... ...la información correcta y todos entendiéramos... ...pero eso lo he visto, no sé, te digo que... ...y dura, es largo, dura dos horas y tanto... ...y digamos que más o menos lo he visto como tres, cuatro veces... ...y lo pongo y lo repito porque sé que hay puntos... ...muy delicados allí, una línea muy delgada de información... ...que se necesita verlo varias veces para poderlo digerir. Y nada, como que me, me gustó mucho... ...primero la, la manera de, de, de, de explicar... Las analogías son, cuando empezás a hablar cosas eh, de, de, una, de una manera muy simple, me ayudó un montón. Eh, y ahí, nada, cada vez que podía, iba haciendo algún curso que iba sacando, te iba preguntando también, y siempre tenía, después de haber hecho el de HDR, que ya entendía que volvía a ser el de ACES, y no solo o sea retomé cosas que ya había estudiado, sino que al mismo tiempo agregaste un montón de cosas nuevas que estaban buenísima eh, y ahí me quedé con las ganas de hacer el de teoría del color y cuando sacaste el atelier, que creo que lo habías hecho la primera vez y no lo pude hacer por cuestiones de horario eh, y cuando sacaste este, estos nuevos cursos acá eh, eh, me pude anotar eh, el hecho de poder hacerlo offline estando acá eh, fue genial, aunque realmente eh, hice todos online y algún día era como que no, mañana tengo que laburar, me tengo que andar temprano, no, pues no puedo. Y me terminaba quedando hasta la una y media de la mañana porque no podía de, de, despegarme. Bueno, yo vengo de cursos más pequeños también, yo no pude estudiar la universidad, me habría encantado, pero por motivos de salud pues no, no pude en su momento. Y cuando encontré este curso, yo vi que había muchas materias, que era muy grande, tal, pero no me esperaba para nada todo lo que abarcaba el curso. Eh, cuando yo empecé a ver las primeras clases offline y empezabas a explicar que si la astrología, que si unas comparaciones que yo decía en un primer momento, ¿dónde me metí? <risa> la verdad que me encantó. De hecho,. Había cosas, bueno, mis amigos, mi pareja, mis padres, están hartos de mí porque había muchas cosas que no eran tan técnicas, ¿no? que eran comparaciones que me parecían muy guay y yo a lo mejor pues quedaba y me, me ponía a contar las cosas que tú ibas diciendo en las clases y estaban hartos de mí porque no le interesaban a mis amigos, son muy, muy tontos pero <risa> a mí me, me ha encantado, lo único que me arrepiento es de no haber dejado mi trabajo y haberme puesto al 100% a estudiar. Porque, Porque la verdad, verdad es. que este curso me ha motivado mucho y me ha dado mucha seguridad para buscar ahora trabajo de verdad de lo que me gusta. Ah. Hay algunas partes, sobre todo la gestión del color, que yo de verdad que no sé cómo he estado trabajando hasta ahora, yo hice un grado superior aquí en audiovisuales, pero es que eso no me lo habían ni mencionado. Yo es que no sabía que existía muchas de las cosas que has dicho, entonces sí que es verdad que hay partes que me han resultado difíciles y es verdad que hay clases que he tenido que verlas como tres veces, <risa> pero, pero es que me parece una información que es oro. Para mí el curso es oro. Te juro que no me acuerdo cómo fue, pero creo que fue un antes y un después, definitivamente porque yo estaba hace rato buscando algo. Yo vengo también del palo de, de la postproducción en Argentina. Eh, trabajaba en, eh, como artista digital, hacía 3D y animación. Y después me vine para Europa tratando de separarme un poco de eso porque quería hacer más cosas de, de, como autor, digamos. Había muchas cosas que estaban medio sueltas por, por aprender solo, ¿no? Y digamos que eh, era indispensable hacer una cosa, un curso como el tuyo que es generoso, o sea, que, que te muestra las cosas completas y, y como método también, me encanta. Eh, eh, ahora estoy haciendo cosas muy sobre las ciencias científicas y ahí también, viste, T tiene que existir ese método para poder llegar a cosas complejas, ¿no? Como llegar de cosas simples e ir volviendo y volviendo y, y, y creciendo en conocimiento, ¿no? Así que estoy muy contento y y vi, tam, veo también en la práctica, este, eh, sobre todo el control sobre las herramientas, ¿no? Este, llegar, pero a través de un razonamiento y no a través de medio de, de, de pedo de, de ir probando cosas. Sí. Yo eh. llevo varios años trabajando en una productora en Sevilla y ahí he hecho un poco de todo. He hecho montaje, he hecho grafismo, he hecho algo de color, de todo un poco y eso me ha ido llevando, así que, sin darme cuenta, pues a ir haciendo tareas de, de, de coordinación. Entonces, eh, en enero precisamente, me propusieron desde la productora montar con otros compañeros de, de aquí del mundo de la postproducción un, una casa de, de post eh, montar salas de, de montaje, una sala de, de color. Hemos comprado una D-Station de, de Alematus, que la tengo ahora mismo en set, estamos rodando ahora. Entonces cuando, esto fue en enero y creo que en febrero por ahí, es cuando descubrí el prank, pues fue una, una, una revelación total. total. Eso era un poco en, en paralelo un poco con la productora en la que ya estaba trabajando. Y, y bueno, como se incorporaban otros compañeros de la postproducción, a mí pues me iban a tocar tareas de, eso, de, de, de coordinación, también estoy haciendo de DIT. De, de, de Entonces bueno, el ver el plan completo de supervisor, coordinación y todo. Era, era maravilloso y no digo. por ejemplo la clase que diste de Lightbreak con, con Sebastián Toro al día siguiente tenía una prueba de cámara en la que íbamos a hacer light break y era vale, lo, lo tengo, lo tengo porque ya lo, lo vi ayer antes de, antes de dormir o sea que, y yo no sé quién lo dijo antes si fue Marcos creo que, que esto es algo que hay que asimilar yo creo en, en, en un año porque es porque muchísima muchísima la información que, que dan en cada vídeo, cada clase, cada, cada apunte. Me ha servido muchísimo además. El, toda la parte, todo, ACES, HDR, las clases de DIT de, de, de y lo que me queda por ver, porque tengo mucho pendiente todavía de, de, de, de casi de todos los bloques. Soy colorista, pero hace trabajo hace 5 o 6 años. Eh, de manera. So, eh, yo hago color específicamente, no sé por qué, pero de películas independientes. Eh, bueno, hace más o menos. Tres, unos casi tres años que vengo haciendo los, los cursos tuyos, Eri, eh, casi hice, en verdad, desde el, creo el 2019, o sea, cada curso que sacaste, yo estuve, me anoté en todos, absolutamente todos, y algunos si se repetían me anotaba otra vez, eh, en parte porque, bueno, además de que, bueno, todo lo que hablaron todos, que son increíbles las clases, eh, eh, yo fui también notando que cada vez eh, con, con, vas como mejorando cada curso, o sea, noto que cuando encarás ACES o HDR o, o, o cualquier clase hay una mejora y es bastante sustancial, lo puedo, lo puedo ir notando y a mí lo que más me, me gusta de las clases, verlas una otra vez eh, eh, es porque eh, a mí me, siempre, me, siempre pienso que lo, lo más grandioso es que te ayuda a pensar. O sea, yo eh, Además de que me vuelvo loco y me, me cuesta y después me quedo pensando qué, qué está pasando acá, siento que siempre, eh, o sea, hay momentos que se me abre todo un campo nuevo, que digo, ah, ahora ya sé, o sea, se me abrió la posta, pero al mismo tiempo siento, ah, pero no sé nada, entonces, o sea, vuelvo como todo para atrás, una y otra vez, me va pasando eso y, y siento que creo que lo más valioso que de, de estas clases es esto, poder como... No, no solo información de, de llenarme de, de tips y eso, sino de pensar eh, eh, qué estoy haciendo, cuál es mi trabajo, por qué estoy haciendo esto, y no solo en la parte colorista. Yo, como director y guionista, también termino explicando cosas que, que sobre todo en las clases de teoría del color, que, bueno, ya lo hice dos veces, que me parece eh, genial para, para hacer pensar, o sea, se me abren nuevo, nuevos mundos en eh, eh, muy amplias, más allá del color, como hasta, bueno, much, muchas cosas que, que me parecen valiosísimas como, como curso profesional y hasta personal también. ¿Vos recomendarías a otro colorista que haga un curso de color? Porque ya se supone que ya es colorista. Eh, no, o sea, no lo recomendaría, lo obligaría. O sea, <risa> obligaría a cualquier colorista a hacer este curso porque además... Otro, otro detalle para mí que siento que, que o sea, clases y, y el equipo que armas es como la punta de lanza de, de lo que está pasando en el mundo de la postproducción de, de, de color. Ejemplo, la otra vez hice ese como 24 horas online de no sé qué coloristas de mixer, no sé cuándo, y eh, no, de a ratos, pero la verdad que eh, eh, ningún, de todas las charlas que yo llegué a escuchar me pareció como como más atrás de, de, de lo que estábamos viendo acá. Fue muchísima información el curso, toda muy valiosa. Eh, estoy muy manija de, de también terminar las, las últimas dos clases que, que me faltan ver eh, para volver a rever todo de, desde cero. Tengo mucha gana de, de ver teoría del color ahí con otros ojos ahora. Eh, pero nada, eh, es, es así, hay que ir asimilándolo. Eh, repasaba esto que creo que lo mencionaste vos en, en alguna clase de que, no sé, estás de, desayunando o en el baño o en cualquier situación pensando en cosas del curso y es como, ah, a, ahora entendí lo que dijo Eddie hace dos clases y, y te hace el clic ahí y lo vinculas con todo y, y esos momentos generan una serotonina que, que pocas veces se genera, así que te agradezco por eso. Eh, la otra cosa que me gustó mucho del curso es que yo venía buscando eh, un perfil más de técnico, por lo que me exige el trabajo. Por otro lado, igual yo estoy en el palo del de audiovisual porque me interesa como medio de expresión y creo que todas las clases, o, o muchas de las clases, vos las llevas al, al terreno de lo filosófico y, y de lo expresivo. Y me parece que, que es súper clave que, que no se pierda todo en una paja técnica, perdón por, por la expresión, pero muchas veces sucede y, y creo que como que termina un poco en la nada eso, eh, está buenísimo entender lo técnico, pero también es, bueno, hacia dónde apuntamos y, y qué queremos decir. Eh, Teníamos ahí un, un gurú en común y, y de lo cual podíamos compartir ideas. Y no no, ahí dijo esto, no, ahí dijo lo otro, no, yo entendí esto, eh, estuvo muy bueno. A mí me, me pasó, como veo que a todo el mundo, que, que dependía mucho la, la capacidad de atención y el rendimiento de cómo estaba el trabajo, ¿no? Cuando había más tiempo había, había más ancho de banda, cuando, eh, cuando no, no. Entonces siempre quedan cositas ahí en la, en la mochila para, para seguir... en para seguir incorporando más adelante. Hay clases pendientes, hay, uno trata también de... El índice es el que habían hablado para saber a qué cosas consultar. Eh, creo que está bueno porque ya me pasó muchas veces que encontré situaciones que digo, ah, esto... Eh, no llegué a prestarle mucha atención, pero está acá. Entonces creo que, que va a servir mucho como herramienta de consulta a futuro, no solamente, no solamente ahora. También me sirvió mucho reforzar un poco los conocimientos porque uno también gana en confianza, gana en ánimo para hacer otras cosas, para encarar, para encarar más a futuro. Eh, creo que eso es lo que lo que se logra con, con una buena formación y, y por lejos tenemos acá un montón de material para, para estar formados y saber de lo que hablamos y, y, y ser cada día un poquito más, más consciente de qué decisiones tomamos en el trabajo todos los días. Uh -huh. Me parece una pasada el color plan, el curso, la manera en la que lo has estructurado, lo has llevado y nos ha sido empujando y guiando. Porque, como decían los compañeros, las primeras clases eran como: a ver, a ver, ¿qué me estás hablando? No entiendo nada, ¿esto a dónde va? La gente te pregunta: ¿y esto lo estás estudiando qué es? Y y esto, y te dan un título, eh, yo digo, me chupa un huevo el título, no quiero un título, no quiero un cuadro enmarcado con... O sea, eh, tengo la sensación de que estoy estudiando con el mejor docente, en, por lo menos en castellano seguro, con el que podía estar estudiando. Es lo mejor, lo he dicho en redes y lo digo allá donde voy, es lo mejor que he hecho en los últimos 20 años de mi experiencia laboral y ojalá me lleve a algún lado, y si no me lleva a algún lado, me habrá llenado de conocimiento y satisfacción personal. El conocimiento que yo doy no es mío, ¿no? Nada es propio, así que bueno, estamos en una comunidad de, de, de, de saberes que, que vamos transmitiendo, así que es, esa me parece que es la filosofía que yo siempre trato de transmitir, ¿no? De, de, sí. de, de no creérsela, ¿no? de no salir tampoco de este curso diciendo, no, yo sé algo que los demás no saben, entonces voy a aprovechar de la situación y qué sé yo. ¿no? Yo te conocía vos cuando hice colorista también allá en Punto Cine, y bueno, ya de entrada me voló el bocho ahí eso, tu manera de enseñar y eso. Eh, y todo la, ya, ya era poco, todo el tiempo que ibas mencionando, bueno, no, no hablemos de HR porque eso es toda una clase distinta. No, no hablemos de ACES porque eso es toda una clase distinta. Y así oh, fue como un, un inicio a Eddie Walger y por suerte, bueno, después pude terminar de, de concretar el Eddie Walger completo por ahora. <risa> Pero siento que lo, mucho que lo que enseñás a veces son como recipientes vacíos. Es como, bueno, sepan que existe esto, algún día van a llenarlo, ¿no? Como... Eh, transiten, transiten, pero sepa que, que este es el contenedor más o menos de esto y, y, y como que toda la experiencia que te ves a partir de adelante de eso eh, se, se va metiendo en el lugar correcto. Yo creo que de muchas de las cosas que yo ya sabía quizás de lo que diste, supo ordenarlas y las que no, que fueron más, <risa> también las supo ordenar, que eso fue eh, de las cosas más importantes. Yo creo que no me di cuenta primero de la cantidad de información que iba a tener todo este curso y, y no tenía ningún punto de comparación de algo tan elaborado de, de, de postproducción. Entonces me lo hice todo, todo, todo leyendo, tratando de leer todo para todas las clases y viendo todas la, las clases. No me quedó ninguna sin ver. Y claro, después, ahora que, que entré acá, Vote. Y, y puedo ver gente, colegas, que están mucho más eh, actualizados y que están trabajando eso, es como... No, claro, me morfé todo color plan de una, pero porque pensé que era como, no sé, lo normal, y de pronto es esto, digo, todo el mundo acá está diciendo, esto sorprendente, a mí también me pareció sorprendente, pero yo dije, bueno, no, tengo que meterle, meterle, y me quedaba horas leyendo, viendo las clases, hay algunas que también vi dos, tres veces, y, y nada, fantástico. Me encanta poder aplicarlo aplicar? eso, y bien terminado, para, para mí como desde mi background, como director de fotografía eh, todo esto ha sido una cantidad de información, eh, cantidades que todavía no he terminado de asimilar y seguiré asimilando porque es mucho, muchísimo. Eh, yo creo que eh, te da mucha claridad desde el punto de vista de fotografía hacia dónde puedes encaminar tu trabajo y hacia dónde lo puedes buscar eh, en postproducción. Eh, afortunadamente se logró, digamos, una muy buena interacción eh, con el grupo y, y logramos eh, una primicia aquí para, a, a través de, de Mario, logramos hacer eh, Mario en México, logramos que Cinecolor vaya a ser la corrección de una película que rodamos eh, en, en la pandemia en octubre pasado, Entonces yo creo que en un mes y medio, dos meses estaré por México conociendo a Mario y haciendo la postproducción y la corrección de color de de Mefisto. Y ahora, por ejemplo, um, quería compartir también. Estoy haciendo color para un estudiante ruso de, de escuela de cine, una escuela privada de cine aquí, y que le he mostrado un poco, explicado cosas y que bueno, que me decía que es que no ha aprendido nada en, en tres años. O sea que la cantidad de, de información que se da es muy poca y muy mala. Y es de agradecer de tener, de tener esta, esta cantidad de información, por lo menos de, de que sabes, de, de cosas que, que, de lo que no sabes. Esto es, es muy importante y que ahora al repasar las, las cosas que, que de las primeras clases te das cuenta que entiendes mucho más y bueno, aunque falta mucho más para entender, bueno, esto no se acaba aquí, ¿no? Como yo estoy en Medellín, en Colombia, y esta es una ciudad que está creciendo muchísimo, muchísimo en, en, en la industria, y el, y el curso me cayó, pero como anillo al dedo, como decimos definitivamente eh, me pasó algo particular, y es que preciso cuando empezó me cayó un trabajo muy grande y tuve que tomar la decisión de, inicialmente de no tomarlo, de no tomar el curso por tomar el trabajo, pero pasado mes y medio no podía con el cargo de conciencia y dije no, me tengo que apuntar sea como sea. Entonces estoy atrasado aproximadamente los dos meses iniciales, pero, pero no importa, creo que no, no hubiera podido vivir tranquilo si no tomaba el, el, el curso, la verdad, entonces Feliz de haberlo tomado, además me, me coincidió con estar haciendo la supervisión de post de dos películas, de un especial para Netflix, arranqué la semana pasada otra supervisión de una peli y creo que, o sea, estoy ya con los fundamentos súper buenos, tengo que aplicarlos y, y, y definitivamente poder tomar la parte del curso que no he visto. Pero, pero me siento distinto, me siento profesionalmente distinto y creo que eso, eso vale mucho. Sí, yo llevo... Me he hecho un poco adicto, al edigualgerismo, al, al como han dicho. <risa> eh, yo estoy en Madrid y, y trabajo en una productora de televisión para televisión española, aquí en, a nivel nacional, en, en España. Tu generosidad con los contenidos que nos das que seguramente para ti son años y años de estudio a nosotros nos lo das en seis meses y nos costará años y años, como ya ha dicho muchos compañeros, asimilarlo. Eh, y, y, y generoso con, con, con tu didáctica. Yo estaba pensando que creo que si no tienes una clase de papiroflexia o de costura estaríamos aquí hasta las dos de la mañana igualmente. Porque hay una parte que es muy adictiva, que es la capacidad de, de asimilar unos conocimientos con otros. Esa espiral de la que habla yo a veces me acuerdo de del cera purir cera del señor Miyagi, no de no sabes para qué te sirve esto de pintar la, la valla y al final es para defenderte de patadas. Pues un poco así, ¿no? Yo todavía estoy asimilando, estoy desfasado como por tres meses, me imagino, más o menos. Es mucho conocimiento, mucho, mucho, mucho. Y acá en México, pues me he parado. No he tenido mucha chance de, de darle la, la atención que requiere. Es pues, una inversión de tiempo que, que reditúa realmente tanto en lo personal, como en el conocimiento, como en el trabajo. ¿no? También soy profesor de post en, en TAE, México. Y las clases que diste a mí me han servido enormidades en el sentido de poder transmitir el conocimiento e incluso eh, de alguna manera de replicar la forma en que lo das, ¿no? Yo creo que, que eso es como el, el, el, también el, el, el, el, la parte del, o el plus de conocimiento, ¿no? Que, que tienes no sé, esta manera tan eh, didáctica, tan lúdica y tan tan, tan particular, de transmitir su conocimiento. Y la verdad, no puedo más que agradecer. Trabajo en una productora, eh, terminé metiéndome con procesos que tenían que ver con, con la parte visual y terminé diseñando los flujos de trabajo de la productora. Y eh, si bien había hecho cursos aquí y cursos allá, había asistido a charlas de Eddie. Eh, me acuerdo haber escuchado el, el Mushin del Pixel en una, en una caper y, y quedé, quedé como flashado porque me, me cerraron un montón de conceptos y dije, qué copado. Después eh, mi esposa, Iri, eh, tomó el curso de coordinación con, con Eddie en su momento y, y ella desde ese momento no ha parado de trabajar. Así que to, todo como que conducía, que de alguna manera tenía que también apuntarme a la experiencia o algeriana <risa> y, y por ellas y vueltas del destino bueno, tuve la, la, la oportunidad y la verdad que eh, repito un poco lo que ya había dicho antes pero son conocimientos que los tengo en, en su momento en la clase y a los cinco minutos ya estoy aplicando y eso es, o sea, no puedo estar más que agradecido por eso porque es como eh, me da seguridad sobre todo en el momento de tomar decisiones porque cuando uno está en una posición así es es mucha responsabilidad, porque hay muchas cosas que pueden salir mal y el tener la seguridad de una persona que tiene en su cabeza como tantas variables y que te lo transmite de esta manera, pues eh, te da seguridad también a ti y yo creo que también genera comunidad. O sea, todos somos en este momento, yo creo, de la escuela walgeriana en un punto, y es bastante sano porque ahí se eliminan un poco muchas malas prácticas que hay en el medio, yo creo, a partir de que nosotros funcionemos como semillas para mucha gente, porque supongo que nosotros también transmitiremos en nuestros entornos lo que Eddie. Nos, nos transmitió y eso va a hacer que las cosas funcionen mejor cada vez. Y creo que lo interesante de esto es que pone en un mismo nivel eh, personas como yo, que no tienen tanto, tanto tiempo profesional, con personas que, que sí lo tienen. Eh, eso me, me encantó y es una manera de entablar una conversación con gente que capaz... Antes decía, bueno, no, yo, yo con cierta gente, digamos, no puedo Hablar porque no hablo con los mismos códigos, digamos. Eh, y bueno, nada, eh, cambió muchísimo eso. Eh, bueno, lo mencioné con lo de Bit, Ahora me meto en lo que es eh, el foro de ACES. Hago preguntas, respondo preguntas. Es como una locura de golpe. Eh, también, bueno, se mencionó un poco esto de la comunidad que se arma acá, que me parece fundamental. Todos los que participaron son excelentes personas excelentes profesionales con los que se puede hablar, consultar, digamos, si queda algo con Edi que a veces, eh, bueno, es un montón de info a veces, obviamente, eh, y, y bueno, uno tiene la duda y en este mundo virtual es como un poco difícil y nada, se puede consultar y siempre te responde, mismo Edi también. Así que bueno, eh, por mi lado totalmente eh, complacido con este curso. Justamente hoy lo que pasa es que hay demasiada info. y ese tema de que haya demasiada info, a veces uno, eh, por lo menos a mí, digamos, en el tema autodidacta, uno se pone, no sé, YouTube, busca, bueno, de Vinci resolve, ¿cómo resolver esto? Y ahí entras, entras en un agujero negro que no sabes lo que pasa, o que, o que capaz pensás que sabes lo que pasa. Y entonces, eh, después cuando llegas a este tipo de cursos y estás con gente profesional y pasan los porqués y, y bajas hasta crear la función en el Desmos, decís, ah, ok, esto es lo que está pasando. Entonces, eh, te desconectas un poco de eso, lo ves con otros ojos, así que, eh, nada, me pareció fabuloso, realmente fabuloso y, y, y totalmente recomendable. Buenísimo, bueno, Valentín, mil gracias por, por tu devolución. Acá tenés compañeros que te están diciendo que le encanta hacer trabajo con vos. Eh, me, eso me alegra mucho que... Que, que hayan interactuado entre ustedes, porque así, siendo online y de diferentes países y diferentes horarios, que, que se hayan, pod hayan podido comunicarse entre ustedes es casi un milagro para mí. ¿eh? Así que me alegro mucho que se haya formado esta comunidad, se están pasando emails entre ustedes, me parece genial. Eh, me doy cuenta de que puedo aplicar no solamente en, en, en cuestiones profesionales, digamos, pero sino que se lleva ahora puedo ver unas superficies y entiendo si es que es especular o es difusa eh, como que eh, se, se metió en, en, en todo lo que en la, en la manera que en la que veo digamos que todo lo que fuimos eh, viendo me resultó muy apasionante todo y, y la manera en la que en la que vimos toda la información desde desde lo histórico hasta lo más técnico me pareció muy apasionante y, y nada, eso. Quiero, quiero seguir asimilando todo lo que fuimos viendo. Un antes y un después en mi vida profesional no me dedicaba más a la, a, la, a, a la parte de producción, del rodaje, o sea, y está tratando de, de reciclarme de alguna manera, ¿no? Tratando de adaptarme a los cables también que hay acá en, en el país, en Venezuela. Es un viaje que no te esperas, pero de verdad este, vale la pena. Eh, poco a poco, pues, este, hay que ir asimilando la información, hay que ir asimilando todo esto. Ya, por lo menos, han empezado a salir pequeñas cosas a las personas enterarse que hice el color blanco, empezaron a salir este, algunas opciones de trabajo, eh, aunque son pequeñas, pero bueno, es un gran inicio, ¿no? De hecho, en la pequeña productora donde trabajo, este, ya empezamos a hacer este, trabajos de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, o sea, con las limitaciones que tenemos acá, pero, pero bueno, empezar a darle con todo, pues. Yo soy muy nueva en todo lo que es el color, y me doy cuenta que yo empecé con una idea un poco más cabeza de lo que era el color también, ¿no? Yo quería aprender a tocar las bolitas y esas cosas. Pensé que era algo más simple también. Y me encontré con todo un universo de, de, de todo lo que fue esto, que todavía lo estoy asimilando y ahora estoy volviendo a ver algunas clases, sobre todo las más técnicas, digital media y cosas que por ahí, eh, qué sé yo, tengo que volver a ver varias veces. Y, nada, estoy muy, muy contenta con... Con todo lo que aprendí estos meses, realmente, te estoy recomendando en todo Córdoba, porque no solamente yo soy nueva, sino que, bueno, en Córdoba, recién hace un par de años, abrieron las primeras islas de color acá. Yo me arrepiento de no haberlo hecho entero al color brand, color porque al principio dije, ¿pero para qué quiero yo saber de ¿Para qué quiero? Si acá no hay. Y no, resulta que no. Ahora me arrepiento por completo, lo hubiera hecho entero y realmente. No sé, hubo momentos en que estaba haciendo todo el día esto, o sea, leía, después tenía la clase, el apunte, ver la clase grabada y me daba cuenta que podría estar todo el día haciendo esto y no quiero que se acabe, de <ríe> Después me di cuenta que en realidad para la cantidad de información no es para nada caro el curso. Realmente, o sea, los vale, vale todo lo que... y vale más incluso. <ríe> ¿Cuántas pelis haces por año, Juanma? ¿Una barbaridad? Y ahora no sé, pero debo haber hecho unas 17 el año pasado y, y no sé, unas 9 en lo que va del año pandémico loco este. En realidad, yo mucho precio no tengo, solo que este tipo está re loco, este tipo está de mente. Yo vi todo la, el proceso de formación de este color plan, o mi parte por lo menos, que él fue, fue tan generoso de compartirme las y todo lo que, estudi lo que estudió para para divulgar, que no es solamente, como lo dijo él, no es solamente estudiar lo técnico, sino también aplicar lo filosófico y a la vez también estudiar lo pedagógico, que es algo que, que no, no es para todos. Enseñar, la verdad, que no es para todos. Vieron no, no, cuando ustedes a veces ven, ven a alguien y dicen, «No te lo sé enseñar, lo sé hacer, pero no se lo sé enseñar». Bueno, es cumple con, un poco con, con todo eso. Eh, tengo la suerte de laburar de colorista y estando moviendo las bolas, cada, cada botón que aprieto me acuerdo de alguna que otra frase cada tanto de, de la locura que manda y que hace mucho más fácil la asimilación. Fue el primero que se puso a enseñar, a estudiar para enseñar esto. No hay, no hay otra posibilidad. Eh, de, desde que fundó la escuela y, y, y se dedicó 100% a enseñar, hasta ahora viene cumpliendo casi a rajatabla todos sus planes. El curso me pareció increíble y espectacular. Lo tengo que volver a hacer, sinceramente, otra vez o más de una vez. La clave para entender un montón de cosas que me enteré eh, después de años de estar laburando, pero que siempre está bueno que lleguen cuando lleguen, digo, pero que lleguen de una vez. Así que me parece que está, que está buenísimo tener los videos. Eso eh, como modalidad me pareció súper piola porque es como una forma de, de volver a repasar en vivo eh, un montón de cosas eh, que por más que las leas hay como un montón de información que, que diste en las clases, eh, que aparte lo hace también mucho más ameno y demás, así que estoy súper agradecida por el curso. Estoy esperando que abran los instructorados para ver qué hay y a ver qué se puede seguir, me imagino como todos. La primera parte del curso de teoría del color me parece como crucial y fundamental para después poder entender todo el resto de las cosas. Me siento eh, mucho más armada a la hora de sentarme a, a laburar en, en el cotidiano, que es lo que hago todos los días. O sea, en este momento no estoy laburando en series, estoy laburando más en publicidad. Quizás, algo, y después, bueno, algunas cosas así como cortos o cositas que van surgiendo así, de, para, sobre todo de color. Yo soy editora, pero, pero hace como un tiempo que estoy haciendo solo color. Así que siento como que tengo como una base bastante más sólida. Yo les cuento que por ejemplo acá en Colombia hicieron en pandemia eh, como una especie de workshop de tres días de HDR. Yo estaba súper emocionado, eh, pero creo que no como que no se aprende de una manera como estructurada, en donde uno entiende y puede tomar decisiones dependiendo de lo que llegue porque pues todos los flujos son diferentes ¿no? eh, me encontré justo haciendo como el primer proyecto HDR que estábamos haciendo para entregar a, a la plataforma Disney Plus somos como, como los pioneros en entregar como por primera vez eh, a, a esa plataforma en Latinoamérica entonces hubo unos par de cursos que entraba chequeaba como cosas que necesitaba y los podía poner automáticamente al otro día en, en juego. Entonces estuvo muy chévere. Lastimosamente no he podido seguirlos como todos eh, a, a, a tiempo, pero sí, sí podría decir que es un conocimiento muy, muy, muy valioso, muy, muy, muy especializado. Y lo que te digo, soy súper fan de los cursos y este curso ha sido como el... Ah, por fin, <risa> estoy muchas cosas mucho mejores. Aprender de todo es súper chévere porque uno comprende todo, ¿no? Cuando tú comprendes lo que pasa en la producción y lo que, lo que pasa en la postproducción, como que es más fácil encerrar ese gran mundo para tener mejores resultados. Hoy en día, aunque existen muchos muchos profesionales con mucha mucha mucha experiencia eh, hay como unos vacíos eh, de conocimiento o lastimosamente hay cosas que están muy erradas entonces sí ha sido muy muy provechoso y, y pues nada, súper feliz Siento que otra buena oportunidad de negocio sería hacer un retiro espiritual con un disco duro y, la, y, y todo el plan entero y listo, de verdad, unos tres meses en la playa, Caribe una computadora, audífonos listo, entré, digamos, con mucho miedo, era demasiado contenido, demasiado, demasiado contenido, era una guenita de repente, y medida pasó el tiempo, fue como que empecé a entender, y son cosas que son, digo, son muy útiles, no solo para, para lo que hacemos, sino para la vida en general, digo, asociaciones y todo, que me parece muy lindo tanto vida como técnico o técnica y artista. Soy Guayaquil, Ecuador, para los que no me, no me conocen, eh... Yo di por casualidad con el curso, creo que buscando en Facebook eh, alguna herramienta o algún, algún tipo de información más que todo nuestro idioma que pueda ser como que revelador ¿no? para, para, para nuestro oficio, porque a la larga eh, se encuentra poca información eh, ahora se encuentra un poco más, ¿no? pero, pero se encuentra siempre poca información en, en, en español, ¿no? entonces en una de, de esas búsquedas, y contigo, eh, y traté de ponerme al tanto pero creo que ya habían hecho un curso y tuve que esperar un tiempo ya había hecho curso con otras personas entonces eh, debo decir que, que cuando arrancó toda esta locura yo hice el curso base y, y la formación de colorista eh, sí fue como que un poco fue como que un poco fuerte no toparse con toda la cantidad de información eh, un poco un poco de temor también eh, yo había visto incluso teoría de color creo que hace unos 20 años en la universidad y me di cuenta que todo lo que había visto eh, creo que no me lo habían explicado bien o ni siquiera lo vi entonces eh, hay cosas que son muy densas y que me ha tocado incluso regresar a los apuntes y revisarlas incluso estando trabajando ah, ah, así que yo te agradezco mucho porque eh, ha sido como que muy revelador ¿no? eh, y eso y eso eh, ayuda a formarnos a la larga, ¿no? Ayuda a, a elevar el, el nivel. Vi el curso, el video uno de, de que explicabas, de qué trataba y no lo entendí. Ni siquiera entendí cómo estaba estructurado. Pero dije, acá hay algo, porque significa que hay algo que no sé, y no sé fuerte. Y me metí en eso y me di cuenta que era, tampoco te conocía, te había escuchado de, de Eddie mucho, pero no te conocía y la verdad que la sorpresa es muy grata. Eh, me encantó el proceso tuve mi momento de charla con Netflix eh, eh, justo había llegado a ver lo de ACES y lo pude eh, sortear muy bien así que eh, cumplió perfecto y después los cursos han sido eh, mucho, muchísimo humor para explicar algo tan técnico y complejo que podría haber sido muy aburrido así que está la verdad genial eso Eddie este Y bueno, nada, estoy muy contento de, de, de, del proceso y tengo que ponerme a estudiar ahora para, para rendir todo. Antes que nada agradecerte, como han dicho todos, este por la cantidad de contenido, por la generosidad con lo que lo, de la forma en que lo compartís. Eh, porque no te guardas nada, digamos, todo lo que se pueda compartir lo compartís. tenés como una pasión para enseñar. No, tenés como una pasión para enseñar que, viste, no es como, bueno, esto, te enseño esto y es un curso y pago, pues como... Este, yo creo que más de una vez, si por vos fuera, nos quedaríamos hasta cualquier hora. De alguna forma está impactando en la forma en que compongo. Ya, este, hay, te imaginás que como compositor uso corrector de color desde el día 1 de pero bueno, uno empieza a ver como el, el color de una forma un poco diferente. Yo estoy seguro que incluso a medida que va avanzando las clases eh, que, fuiste, que que fuiste me han quedado colgadas, a, este, incluso va a aportar mucho más a mi oficio de compositor. Este, y, y creo que también es como varios lo han dicho, es subir la vara de, de toda la industria, digamos, porque justamente estás dando un curso de mucha calidad para que se empiece a laburar cada vez mejor en la Argentina, que es lo que muchos añoramos, ¿viste? De que haya profesionalismo, que haya este, un nivel técnico alto, que la gente entienda de lo que está hablando. Eh, y algo que me pasó a mí, creo que le ha pasado un montón, creemos que sabemos o creíamos que sabíamos algo. Y después del curso te das cuenta que este, no, no lo sabíamos, digamos, como esa frase que no sé si alguno la mencionó, que yo siempre la tengo en cuenta, que es el, el enemigo de, del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. ¿Qué te puedo decir de un genio? ¿Cómo explicás, cómo, cómo impartís la clase, cómo, cómo, cómo, cómo lo contás, como decía Sergio, con, con humor y todo? Y algo, vos sabés que yo también tengo varios años de docencia, y es llevar cosas técnicas a, a, a los chicos de esta manera que vos lo hacés es genial, es como llega de otra manera, se, se entiende de otra manera y, y creo que queda y, y llega a uno de otra manera, entonces es, está buenísimo el lo de otra forma. Yo soy supervisor de efectos y lo que quería hacer con este curso es entender ese puente con color que te digo que hasta este curso, hablaba con coloristas, hablaba de esto, participo de, de todos los procesos de enviar material o recibir material y nadie entendía nada siempre es como, viste, de un lado y del otro, es como, no nos entendemos post y color, es el comida de vuelta complejo. Y yo creo que este curso me, me aclaró muchísimo, eh, así que nada, súper agradecido. Eh, te cuento, nosotros nos sacrificaron para Dolby, Dolby Vision en noviembre, nos dieron tres cursos de tres días de, de clase, examen, este, práctica. Terminando, este, dije, bueno. Sabemos operar, sabemos hacer las cosas, pero necesito, necesito saber el porqué, algo teórico. Contigo yo creo que nos pasamos de lo teórico, pero te lo agradezco, de eso se trata. Este, pues la verdad, sinceramente, tomé, bueno, tomé el curso completo y ahora te puedo decir que me ha servido en todos, todos los ámbitos. Algo que me agrada, como me agrada contigo, es que tú nos llevas de la mano, nos das mucha información y aparte nos vas explicando con tu forma tan nos contagias tu alegría, ¿no? tan explicativa, tanta paciencia que nos tienes y este... ¿y qué te puedo decir? Ah, te, te iba a decir de lo que nos dijo el mix jefe no seas aprendiz de todo y especialista, especialista en nada, ¿no? pero las... Los requerimientos de la empresa te hacía que aprendieras de todo, aunque por encimita, ¿no? Ahora yo puedo decir con este curso que podemos ser este, aprendiz de todo y especialista en todo. Porque ya tenemos las bases, tenemos de colorista, supervisión de post, todo. Ahora depende de cada uno de nosotros que nos apliquemos, que lo llevemos a la práctica. ¿Qué te puedo decir? Tengo que decirle a la cámara, no a vos, te vale un montón. La verdad que este... Orden que estás dando de esta información es excelente, es algo que, bueno, escuché que mencionaron muchos compañeros. Este, de, como agarrar esa información que está en la nube toda esparramada, alinearla, darle un sentido y una gracia. Gracias, gracias por, por, por la charla en vivo y en directo con Ale Armaleo. ¿Eh? ¿Qué tal? Eh? Muchas gracias. Y esta forma de comprensión también que nos ha permitido que haciendo una comprensión profunda de procesos complejos, también te brindan una seguridad al momento de aplicar estos procesos y enfrentarte a ellos en el trabajo. ¿no? Entonces creo que esto que decimos de que si bien no se termina de aprender es cierto, pero también creo que vale la pena ponerse también del lado del conocimiento, porque también hay cosas que se aprenden y hay cosas que hay que afirmarse como también que se aprenden. Y creo que es algo que ha sucedido. Y este color plan, como que cierra todo, ¿no? Y siempre hay niveles de profundidad que vas ganando, incluso a repetir los mismos temas, se va, se va ganando en contenidos. Y creo que este nivel de enriquecimiento siempre da ganas de más, ¿no? Así que no soy el único, seguramente, y estamos varios en, en las ganas de saber y ahora qué más hacemos, ¿no? Ahora qué más. Han pasado muchísimos profesionales, super capos, con los que hemos hecho las charlas, entonces. Eh, para mí ha sido muy enriquecedor y, y además creo que también algo que vale la pena mencionar a diferencia de los otros cursos que hemos tenido, esta vez hemos podido también eh, conocernos un poco mejor, hemos podido entrar en, en, en más contacto con compañeros porque acá hay compañeros con los que hemos hecho otros cursos antes y nos reconocíamos seguro y por ahí nos, nos, nos saludamos un poco pero también ha habido el espacio a través de Classroom, a través de encuentros que hemos tenido para poder romper esa distancia del de medio del Zoom y ¿no? de, de poder interactuar entre nosotros seguramente que eso va a continuar. Es un montón de información eh, y de a poco voy estudiando, viendo las clases varias veces, leyendo el apunte, eh, pero me parece algo, si bien no hice ninguna otra formación, me, me parece algo genial porque además eh, en cada cosa hay un nivel de profundidad impresionante. Me gusta eh, estar llegando al fondo de las cosas eh, y entender de base y no capaz de entender superficialmente y, y como eh, hacer desde ahí sino entender por qué suceden las cosas eh, y como creciendo como, como comunidad de trabaja, trabajadora también en vez de cada persona buscar por su cuenta sino como potenciarnos no, ahí yo ¿no vino, ahí va. vino por ti también lo interesante era más que nada la experiencia, más que la lago, la experiencia que tuvo cada uno, todo esto. Así que, gente, chin chin, salute a, tu, a Tutilimundi. Ahora les muestro los videos de, de la gente que no pudo, que no pudo estar acá eh, hoy porque está trabajando. Eh, espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté mucho. Fue difícil, pero lo disfruté. ¿eh? Así que, salute. Mm. Hola, amigos y amigas del Color Plan. Pensé que iba a poder estar con ustedes hoy allá, pero me lo voy a perder. Tocó jornada nocturna acá en el rodaje de Tierra Incógnita. Así que voy a ser breve. Les voy a mandar un saludo a todos. Agradecerles por, por la buena onda, por el compañerismo eh, de estos cinco meses que parecieron un año, por la cantidad de cosas que vimos. Eh, y agradecerle principalmente a Eddie por, por ser el mejor maestro probablemente que, que se puede tener. Eh, en este mundo de la imagen digital y el color, así que bueno, les mando un abrazo grande, estamos en contacto. La verdad que el curso fue todo un reto, muy motivante, eh, la verdad que las semanas me las pusiste difíciles, pero pero con la vara muy alta y por más que venga corriendo últimamente un poco atrás, voy ahí con los videos intentando ponerme al día y, y bueno... Eh, increíble el curso, estoy muy, muy agradecido, muy, muy motivado, como decía. También quería destacar que toda la parte de, por más que no nos conozcamos físicamente, con los compañeros, eh, es muy bueno lo que se generó con los grupos de chat y de, ahí hay una comunicación, y una ayuda que recibo y es recíproca, me parece estamos todos como planteando cuando, cuando necesitamos ayuda con algún proyecto tal, era algo que yo antes no tenía y ahora encontré también gracias al curso. Así que bueno, de vuelta un abrazo a todos, gracias y por ahí nos vemos. Eh, compañeros y compañeras de, de Color Plan, me alegro de haber llegado a esta instancia y de haber compartido en todos estos meses eh, una cursada que fue un desafío en, en muchos puntos tanto por volver a estudiar fuertemente, cosa que en mi caso personal mucho no hacía y bueno, por toda la apertura de, de cabeza que, que atravesamos en estos meses de, de cursada hablo desde mi instancia en non-stop, que la verdad que sirve mucho sirve mucho poner en, en práctica todo lo que uno estuvo abordando no, estoy, estoy contento Estoy contento Gracias, eh. gracias por, todo, por toda esta experiencia Por todas las devoluciones que fueron alucinantes No puedo pedir nada más Ya está, estoy totalmente consagrado con esto Yo quiero decir que gracias por no subestimarnos Ay, qué bueno, lindo eso No, para nada, no, no, no, no, no. Todos tenemos una cantidad de neuronas Que equivale a la cantidad de estrellas que hay en el universo Así que eh, sabemos que tarde o temprano todo se entiende. Bueno, gente, vamos color plan. Chao, ah, chao, chao. Bravo, bravo. Saca el color plan, saca el color plan. Te ¿Eh? faltó el fit to black. ¿Eh? Te faltó el fit to black. Mira, mira, mira, Tano. Chao.